Perfectamente, y seguimos adelante. Gracias. Disculpad disculpa un momentito, aunque no he dicho que un, un, Asamblea de Pensionistas y a los flautas de Málaga, estamos encantados de que estéis aquí, la compañera Mariacos. Estamos en directo en eh, el encuentro estatal de los flautas en Málaga. ¿No Vamos de presentar, de los flautas de Barcelona. Buenos días, compañeros. El agradecimiento de... Impresionante de... encuentro de... aquí en Málaga, ¿eh? De provincias que en Javier de Cádiz. Y debemos de seguir insistiendo con esta lucha que tenemos por las pensiones y por el futuro. Desde Cádiz, aunque soy valenciano, pero vamos, llevo muchos años aquí atallados, os doy mi gran saludo de verdad de corazón. Y sigamos la lucha, compañeros. Saludos Carmen, Mariluz, Alejandro, Venga, vamos a escuchar a... Saludos Joaquín de Castellón. Vamos a compartir esto, ¿eh? Y os traigo un fraternal saludo de todos los Yayoflautas de Castellón. Y aquí presento, bueno, doy un obsequio a los Yayoflautas de, de Málaga, que es un pequeño marketing que hemos hecho ahora y son los que lo bueno, pues saludos a todos. Estamos cansados eh, y eso, pero lo no vencidos. Bueno, estamos en Málaga en el encuentro estatal de Yayo Flautas, 1 de junio, conferencia y manifestación. Esta tarde manifestación en directo, eh, desde, desde Málaga. Desde Málaga. Eh, y aquí hay gente ya estáis viendo, eh, de, de todas las partes. Buenos días, colegas flautistas. Venga, Pepe de Córdoba. Encantados de compartir con vosotros este encuentro. El primero que tuvimos fue en Madrid el año 2014 en el Parque del Retiro y luego pues no nos hemos visto muchos. Este ha sido muy, muy concurrido y estamos... Que reventamos de salud, ver, vamos a. Ver. Bien. Os pido que compartamos esto porque toda esta gente ha hecho muchísimo esfuerzo para venir de todas partes del Estado español. Murcia, Manolo de Murcia. Así que vamos a compartir ¿eh? todo este esfuerzo que hace los Yayofraudas de trasladarse a Málaga y esta tarde para hacer una manifestación. Ahora después lo compartiré en Facebook también, ¿vale? Hola, días. Para que le demos difusión. El de Murcia y quisiera a todos los yayo flautas de Murcia, quisiéramos agradecer a, a todos los compañeros que estáis aquí y a los de Málaga por haber organizado esto. Y de parte de todos los compañeros que se han quedado allí en Murcia, también daros a todos un efectuoso saludo. Y quiero recordar en especial a un compañero que no ha podido venir, se llama Juan Gómez, y, y quisiera mandarle de aquí un abrazo y un... Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. El elogio, rincón el de la victoria. Como tú quieras. No, hombre, que no, lo no, no, no, no, no, no, puedes no, no, para acá. Buenos días, eh, bueno, eh, daros la bienvenida a esta, a esta concentración que vamos a tener hoy de, de Ritmán de la Victoria y viendo lo que veo aquí, pues da gusto, de que, en que no hemos conseguido prácticamente nada, pero hemos conseguido con lo poquito, mucho, pero da alegría ver que aún hay gente que está dispuesta a seguir luchando, cueste lo que cueste, vamos a seguir allí. Muchas Gracias. gracias. Saladín, saldín, saldín, saldín. Hola, Tania. A, Tania. A Tania. Tania. Hola, soy Tania. Soy, maloques, el micrófono. Soy Tania, vengo de Sabadell con mi grupo de compañeros, Joaquín, Tede y Paco. Os doy las gracias por el encuentro pues, este estatal en esta maravillosa tierra malagueña. Y que la lucha no, nunca se acaba, esto es de cada día. Y que os digo, porque arriba lo yo flautas. Muy bien. Francisco de Carrasa Muy buenas, compañeros. Eh, ojalá cada año continuemos reuniéndonos. En primer lugar, este esfuerzo que dicen que hemos hecho, no es tan esfuerzo porque venimos con mucha alegría de poder estar juntos. El trabajo que han tenido es lo que hay que agradecer a los de Málaga por este retenimiento y, y por esta... Mucho, eh, encantada. Hasta siempre. Vicente de Valencia. Está este esta sala de este hotel está repleta ¿eh? de Yayoflautas. Saludos, Benisa. Buen día a todos y a ja. Buenos días. Buen Buenos día. día. Primero agradecer a los compañeros de Málaga el gran esfuerzo que han hecho en organizar sí, esta convocatoria. Deberán de haber más convocatorias, porque nos queda todavía mucho por conseguir. Prácticamente no hemos conseguido más que el IPC para estos dos años, que eso sí lo hemos conseguido, pero el año que viene volvemos a cero 25. Por lo tanto, nos queda mucha lucha por hacer. Nosotros de Valencia hemos venido 12 o 15, pero os damos un saludo de parte de los 200 compañeros y compañeras que no han podido venir, porque, claro, esto tampoco es para nosotros. ¿eh? Os saludamos a todos y os aconsejamos que tengáis paciencia porque esto acaba de empezar. Menos mal que somos jóvenes y tenemos cuerda para el rato. Eh, eh, eh, eh. Para nosotros es un honor aquí. De verdad, un honor. Bueno, pues empezamos ya con. Ah, Madrid. aquí. La compañera de Madrid. Está aquí. No? Mira, mira carro, Hola, buenos días a todas y a todos y primeramente quería agradecer a todos los yayos y yayas que han venido hasta aquí y también a sus familias porque todos hemos tenido que modificar planes para poder llegar hasta aquí y el primer agradecimiento por todo eso y a estos representantes de Málaga que han hecho un esfuerzo tremendo y hay que agradecérselo de todo corazón. Muchas gracias y creo que el próximo, la próxima reunión que tengamos, o encuentro, o lo que queráis llamarle, pues que sea un poquito más amplia, que se pueda aumentar. Y muchas gracias. gracias. Ni a las modolas. Tengo aquí eh, un saludo que nos manda a Pedro y Ayo Tranquilo. Para que no lo conozcáis, sí. fue uno de los baluartes, uno de los sostenes de que existamos el, el, el movimiento ya de Flotas de Madrid. Entonces dice, queridos compañeros y camaradas, desde hace dos años que me encuentro con problemas serios de salud y por lo tanto apenas puedo salir de casa. Había dado cualquier cosa por estar con vosotros y daros un abrazo de los que duelen. No os mando ánimo porque de sobra de sé que no lo necesitáis. Salud, República y Lucha. Y año, tranquilo, Madrid. intentado en la última asamblea nuestra definir o decir lo que desde Barcelona pensamos por las pequeñas cosas que hacemos temas de sanidad, temas de pensiones temas de enseñanza y la primera cuestión os voy a leer el documento que ha sido aprobado por la asamblea ante el crecimiento del fascismo el empobrecimiento y pérdida de derechos sociales, políticos económicos y culturales necesitamos un nuevo estado necesitamos tiempos de repúblicas nosotras, personas que residimos en Cataluña y que pertenecemos al 99% del pueblo desposeídas, maltratadas y ahogadas por una gestión de la crisis a favor de los más ricos y poderosos, que son los que la han provocado luchamos contra la oligarquía financiera las instituciones a su servicio la Troika, el Banco Mundial, el FMI la Comisión Europea, el Reino de España, con la monarquía borbónica y el Ejército como pilares y garantías. Y de la OTAN, que no hay que olvidarse, y de la tutela que el Ejército y los norteamericanos, el Imperio USA, está utilizando contra nosotros. Decidimos ser personas libres e iguales asociadas, poner el derecho de existencia y la vida digna de las personas como pilar básico de esta asociación decidimos que somos catalanes todos los que vivimos y trabajamos en Cataluña y somos ciudadanos de pleno derecho ser catalán no es un problema de sangre como dice la derecha catalana queremos decidir y decidimos vivir en una democracia al servicio de la mayoría y al servicio del pueblo decidimos empezar esto de la tecnología sabéis que es la hostia. ¿no? De queremos decidir y decidimos vivir una democracia al servicio de la mayoría, al servicio del pueblo. Decidimos empezar un proceso constituyente desde la base para organizar la economía, la política, la sociedad para el 99% de la población. Podemos acceder a una vida sin precariedad, rica y plena. Estamos por una democracia al servicio de la mayoría, es decir, del 99%, y contra la dictadura de los bancos y de la deuda. Somos conscientes de que nuestras aspiraciones son comunes y por algo, algún lugar, ha de empezar esta ruptura democrática. ¿Y por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Queremos repúblicas como la democracia del 99%. Y la república para nosotros es libertad, igualdad y fraternidad. Libertad es que ni dioses, reyes ni tribunos puedan imponer por la fuerza su voluntad al pueblo. Es poder ejercer libremente el derecho a decidir sobre el modelo del Estado y su relación con las diferentes naciones que lo componen. Y no acabar en la cárcel por ejercer pacíficamente este derecho. Es poder ejercer libremente el derecho de expresión y de reunión y manifestación de intereses en defensa de los derechos laborales y sociales sin que sean reprimidos, encausados o encarcelados, cuando se ejercen pacíficamente estos derechos, y defendemos la libertad de todas las presas políticas. Es poder ejercer libremente el derecho al aborto, al divorcio, a la orientación sexual, a la muerte digna, sin que estos derechos individuales puedan ser cuestionados por nadie, son derechos que se pueden ejercer o no. Libertad es tener derechos objetivos para poder ejercerlos. La igualdad de la República es sin distinción de género, igualdad de derechos y deberes para mujeres y hombres en todas las esferas de la sociedad, al fin de lograr la pena superación del patriarcado durante siglos que ha dominado nuestra cultura. Es el derecho al acceso a la cultura y a una enseñanza pública, científica, laica, ...y dotada de los recursos necesarios para asegurar su calidad. Es el derecho a una sanidad pública y universal... ...dotada de los recursos necesarios al servicio de los ciudadanos... ...sin intereses privados en su gestión. La sanidad es un derecho, no es una mercancía. Es que el deporte sea un derecho asequible a la mayoría... ...y no solo a una élite profesionalizada. Es el derecho al trabajo estable y salario digno... ...igual para hombres y mujeres que los derechos de los trabajadores no pueden ser vulnerados impunamente como se hace. Es reforzar el sistema público de pensiones en los presupuestos generales del Estado frente a quienes proponen recortarlas o mercantilizarlas. Es el derecho inalienable de todos los ciudadanos al acceso de una vivienda digna y al alcance de su posibilidad. Es que la justicia sea realmente igual para todos gratuita y al servicio de la ciudadanía independientemente de intereses partidistas. Fraternidad entre los pueblos del Estado español, que es la base para evitar conflictos y alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría de la sociedad en contraposición a los planteamientos racionales que buscan provocar enfrentamientos identitarios en beneficio de sus intereses clasistas hacia los miles de personas que se ven en la necesidad de huir del hambre, la miseria, la guerra y la represión y que por ningún concepto pueden ser abandonadas a su suerte. Fraternidad hacia las distintas etnias y culturas con las que vivimos en nuestra sociedad. Es de la renuncia al empleo de las armas en la relación entre países para imponer condiciones no deseadas. Necesitamos un gran movimiento antifascista y republicano al servicio de las mayoría. los ya lo falta, utilizaremos como hasta ahora la desobediencia civil no reconocer a las instituciones de ellos para conseguir estos objetivos. Gracias y como decía aquel salud República. 20, compañeros. Eh, tengo problemas porque... Se me ha perdido la carpeta donde tenía unos comunicado de, de, de los compañeros de la fruta, valenciana y los compañeros de Lonca. Si alguien tiene la carpeta, pues mirar la las porque me la he debido dejar en el hall y alguien la ha cogido y no la encuentro. Hay un comunicado en una, una funda de plástico. Dos si os encontráis me los dais y, y, y, y continuamos. Sí, está. Margarita de Castellón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está? Ya ya está, ya de lo he encontrado. Hola, hola De, de Málaga por recibirnos también es una ciudad súper acogedora yo he vivido cuatro años y sé lo que es la gente así que estamos súper agradecidos a los de Castellón y a todo el resto de los flautas que hemos venido de otros sitios estamos encantados de haber venido y ahora a continuación os leeré nuestras reivindicaciones que son las siguientes Sanidad pública, digna y universal, educación pública, gratuita y de calidad, sin barracones que atienda a la diversidad y la inclusión social, libertades, libertad de expresión, manifestación, derecho a decidir y derogación de la ley Mordaza, fuera de las casas de apuestas de nuestros barrios, justicia, total independencia, medios suficientes, eliminación de corrupción y recuperación de la justicia universal derechos laborales, derogación de las dos últimas reformas laborales, aumento del salario mínimo, eliminación de la brecha salarial, poner fin a la precariedad, terrorismo machista, prevención, apoyo y protección, igualdad, guarderías gratuitas, permisos y re reales, igualdad salarial, flexibilidad horaria, seguridad, fuera estereotipos. Pensiones, blindadas en la Constitución, actualizadas para su suficiencia y revalorización con el IPC, incluyendo la actual brecha de género. No al Plan Europeo de Privatización. Dependencia, ayudas adecuadas ya, completar el Plan de Movilidad. Cambio Climático, declaración de emergencia climática. Cumplimiento de las medidas establecidas. Promoción de energías renovables, más transporte público y trenes de cercanías. Reducción de la contaminación urbana e industrial y emisión de CO2 cero. Refugiados. Respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Acogida. con well Refugiés no puede ser solo un cartel, Guerra fuera de venta de armas y acabar con la complicidad mantenida con los gobiernos beligerantes y generadores de guerras. Castellón, luchamos por nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias. Gracias. en Málaga con Della flautas de todo el Estado español aquí en este encuentro para continuar las luchas en las calles ¿Cómo está? Eh, se ve que esto no lo entendimos bien y lo que veníamos preparados aquí a decir a María y a yo eh, se ve que no lo entendimos bien y lo que creíamos que íbamos a hacer a María y a yo ya ya yo pues era contar qué es lo que hacemos, cómo nacimos, etc. Y en cuanto al manifiesto hemos contribuido con el que Murcia y, y Málaga en colaboración estaban haciendo y lo hemos hecho conjuntamente, así que no os voy a leer esto ya está. Bien. Eh, la gente que habíamos participado en, en el 15M, había mucha gente, de, gente que se había organizado una cosa que en Córdoba se llamó Mesas de Convergencia, al calor de lo que era eh, el 15M o después que terminó, pues eh, habíamos oído hablar de los diarios flautas y entonces mm, les pusimos a los de Barcelona que enviaran a alguien y que nos contara mm, cómo les iba y pues, entonces enviaron a dos elementos, mm, aquí estaba María Molina y Rosario Cunillera. ¿Sabéis qué le he dicho a Rosario y Cunillera cuando la he visto hoy? ¡Viva la madre que nos parió! <risa> Porque bueno, nos hicieron una exposición desde la cabeza y desde el corazón que aquello nos dejaron, bueno, aquello fue una convocatoria para saber que habíamos ya de plantas, dejaron allí una lista para que usted quisiera, pudiera, tal, eso era, eso era mmm, en, en mayo del 2012. Y en, en septiembre ya hicimos una reunión para constituirnos y, y comenzamos. Eh, hemos, podemos distinguir, después de la fundación, en dos etapas, en los diariosfaltas y las diariosfaltas de Córdoba, que son la etapa de las travesuras al estilo de las fundadoras o de, la, de la madre que nos parió nos contó y luego la etapa del modelo de las madres de mayo no os explico claro. eh, el, el, el modelo de las mm, travesuras pues era mm, que ya lo sabéis nos juntábamos para hacer alguna jugarreta eh, de incógnito uno había preparado la acción pues no se enterara a nadie, luego nos metíamos, el, la primera travesura fue en el Deutsche Bank, a propósito de un llevábamos los chalecos escondidos, había un gallo que llevaba un bolsito con una cámara allí para poder grabar si no nos pillaban, y llegado el momento, pues nos poníamos el chaleco, sacábamos el, el, el comunicado allí a toda la gente, realidad, y mientras venía ya la policía, pues ya habíamos acabado y nos largábamos, y no nos sabíamos. Y, tal. y luego pues, procurábamos difundir aquello. De todos modos, eso pues tampoco llegaba a mucha gente. ¿no? Aunque luego estamos en Facebook y esas cosas. Nuestra presentación en sociedad fue el, el 1 de mayo de 2013 en el sentido de que estas travesuras, hicimos alguna pues, en un centro de salud, otra en el dinero, en el empleo, otra en diferentes sitios, además de los bancos. ¿no? la Y el día 1 de mayo hicimos un abecedario y a cada letra le correspondía una casa. Entonces, a mí me tocó la X que habían puesto xenofobia, no, si no sé qué. Gente preguntaba, oye, ¿eso es la gente o qué tío? Mientras estábamos allí, antes de que pasara la manifestación, yo mira, yo tengo un hijo que está en Suiza, ¿sabes? Y quiero que lo traten bien. Así que, a los que vengan aquí, hay que tratarlos bien, que tienen padre y madre. Y esas historias, ¿no? Cada letra del alfabeto tenía una especie de mensaje. Nos pusimos por donde iba a pasar la manifestación, eh, como siempre, con los sindicatos peleados, por aquí, eh, hasta la concentración y luego cuando ya habían pasado todos pues ahora nos sumamos nosotros a la concentración les había sorprendido tanto que nos hicieron pasillo hasta llegar allí al centro de la concentración nos pusieron los pelos de punta de, de ver aquello y todavía lo recuerdo con mucha emoción esa fue nuestra eh, puesta, puesta de largo en sociedad bien eh, eh, donde las travesuras eh, con el tiempo mm, dio paso al modelo Madres de Mayo que es ir con los, los lunes, los lunes mm, al sol, llevar una pancarta y todos los temas que tenemos mm, en, en cartera que son pues eh, los que habéis leído por ahí, la sanidad, la educación y todo lo que tiene que ver con los derechos sociales básicamente, ¿eh? pues los, los paseamos y como ya he consumido mi tiempo le paso el micrófono a María y os sigue contando cosas. Buenos días, yo soy de las últimas adquisiciones, por eso no puedo narrar el nacimiento me los encontré precisamente en una manifestación por la calle y pregunté quién eran. Y a partir de ahí ya soy una más. Eh, lo que estamos haciendo ahora mismo, pues lo que acaba de decir, que son los lunes al sol, la marcha en silencio y sin molestar, y sobre todo para que no nos lleven al truyo, porque ahora ya hay que empezar a tener miedo ¿no? de esa historia de... si te pillan y te llevan para adelante como en los años aquellos. Eh, nosotros, aparte de eso, de, de los lunes en la calle, que es todos los lunes a las 11 de la mañana, en la sede, que la sede es la Fuente del corte Inglés, nos reunimos y paseamos las pancartas Córdoba. Aparte de eso, eh, estamos unidos a otras plataformas, a las que siempre vamos a reforzar, siempre. Esto de desahucio, la de aire limpio, la marea blanca, la verde, la violencia machista, las pensiones, por supuesto, porque algunos de los yaños también pertenecemos a la, a, la, a la coordinadora. No todos, pero muchos de nosotros pertenecemos también a la coordinadora de pensiones. Apoyo a los refugiados, todo eso es lo que venimos haciendo. También teníamos otra cosa que era una silueta de una mujer muerta, que cada vez que había un asesinato nos íbamos a Gran Capitán, la poníamos en el suelo y hacíamos una parada allí de media hora. La gente pasaba, veía los letreros que teníamos, se paraba, muchos se quedaban con nosotros y otros pues, circulaban, o se reían, no hacíamos lo que le daba la gana. Eso eh, nos dimos cuenta que era duplicar esfuerzo. Entonces, como en Córdoba, la plataforma contra la violencia de género eh, se reúne todos los días 25 de cada mes, decidimos que nos íbamos a unir a ellos porque a lo mejor nosotros habíamos ido hoy y mañana o pasado iban ellas y era cada uno por un sitio y du duplicar esfuerzos que muchas veces no se veían aparte de eso también eh, tenemos encuentros con la juventud ¿cómo? en institutos cuando hacen jornada, las jornadas solidarias o cuando eh, la jornada cultural o no sé qué pues ahí vamos nosotros Hemos tenido también con, con facultades, con la Facultad de la, de la Educación, porque eh, en un momento dado APD, APDH dio un premio a los Llanos de Córdoba por la lucha social que, ten, que había en la calle y fue precisamente en la facultad. También ha habido en el centro de, del profesorado los dos institutos son en, en Medina Zara y en Ángel de Saavedra. Colaboramos también en el Rey Heredia, que es un centro social que fue ocupado en su día, porque era un colegio abandonado y estaba en ruinas. Fue ocupado por, por gente, se rehabilitó y allí ahora mismo hay un comedor social y muchas, muchas plataformas que se reúnen y se encuentran allí. Entonces, nosotros también colaboramos por ahí. Okay. y aparte de eso por pues los encuentros que hemos tenido ah bueno, eh, también colaboramos en, en centros de educación con comunidades de, de aprendizaje en ayuda a personas refugiadas, como he dicho antes y a la integración de gitanas rumanas, porque existe una, una asociación que se llama Ciclub que se ocupa de darle información y de, de integrarla, porque en Córdoba hay al menos 14 o 15 asentamientos de, de gente rumana en muy malas condiciones, sin acceso a nada, a pesar de que son europeos, como dicen. Y más o menos es lo que nosotros hacemos ahora mismo. Sí. Eh, la compañera en granita de Málaga. Un poco. Lo que queríamos hacer es una especie de radiografía de lo que ha pasado en Málaga, de lo que pasa, de nuestro trabajo, de qué dificultades y qué cosas tendríamos que abordar. Hacer una especie de balance, a partir sobre todo de la grandes de movilizaciones que hubo cuando el 025. Entonces, pues, es verdad que es una cosa muy concreta. Ni que decir tiene que muchísimas reivindicaciones de las que aquí se han planteado, de defensa de lo público, de derogación de las reformas laborales, de defensa del sistema público de pensiones, de apoyo a todos los colectivos de lucha que, a los que podemos acudir, porque también las fuerzas pues, son las que son, lo compartimos. Entonces, pues por eso hemos querido seguirnos más a lo concreto, que os lleve como una especie de fotografía. ¿eh? que siempre será incompleta, pero de fotografía de cómo estamos trabajando en Málaga y de qué ocurre en Málaga. Entonces, pues, os voy a leer el informe, que yo pienso que en un par de minutos lo leo. A partir de las grandes manifestaciones contra el 025 febrero-marzo del 18, aparece en Málaga una nueva organización de pensionistas, que se llama Pensionista Nación, que se suma a la existente de Yaglio Flauta, Flauta se crea en Málaga en el año 2013 y hace aquí un trabajo de concienciación y de movilización muy fuerte de, de todo la defensa de lo público. Hay muchísimas iniciativas que me aportaba una compañera antes que por qué no se habían metido pero yo le he dicho dos cosas, una que yo no estaba yo me jubilé recientemente y no la podía explicar y al final me encargué de hacer el informe. Y, y otro tema era que queríamos situar también, hacer un balance y situar también no solamente lo que ha pasado, sino también un poquito, pues, dónde, cómo pensamos que hay que trabajar y con qué líneas y con qué proyecciones. Y con qué dificultades también. Bueno, sigo. flautas se crea en Málaga en el año 2013 y con subidas y bajadas venían trabajando en defensa de las pensiones, de lo público y apoyando activamente al colectivo de lucha. Las movilizaciones generales y la correlación de fuerzas políticas en el Congreso hacen posible una subida superior a la prevista por el gobierno del PP y precipitan la moción de censura que todo el mundo conocemos, que acaba con el gobierno del PP. Por ambas cosas, la salida del PP y la subida del IPC, las movilizaciones se hacen menos numerosas. Eso lo constatamos en Málaga y creo que también se puede constatar en todo el país, quizá con la excepción del País Vasco. En Málaga, donde hubo manifestaciones multitudinarias similares a las que vivimos contra la guerra de Irak o las del 8M, vimos como a partir de mayo del 18, estas movilizaciones se reducen básicamente a sectores más politizados y combativos. Actualmente en Málaga existimos cuatro grupos organizados de mayores. Los pues ya yo, que con más solera y más antigüedad. La Asamblea de Pensionistas, Pensionistas por el Vindaje de las Pensiones y Pensionista Nación. A lo largo de estos meses, de hacer acciones conjuntas, hemos conseguido una total unidad pues, con la Asamblea de Pensionistas, que está la compañera aquí, la compañera María Ángeles, representándolo, y con los otros dos pu grupos, pues lo que hemos conseguido es acciones conjuntas muy puntuales, sobre todo las que han convocado a la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público. A pesar de esta desunión, a pesar de esta situación de desunión, atomización y dispersión organizativa, creemos que hemos hecho un esfuerzo importante en la lucha por la defensa del sistema público de pensiones, en defensa de lo público y en apoyo de los sectores de lucha. Y por eso queremos hacer una breve exposición del trabajo realizado para dar a conocer nuestra realidad. Todos estos meses nos hemos concentrado los lunes en una plaza céntrica de la ciudad. O se hacemos lo que se llama los lunes a ¿no? Hemos también, nos hemos planteado también la necesidad de llegar a los barrios, a los barrios obreros y de hacer actos allí. Y ya hemos hecho, creo que en sí, o seis barrios, actos donde vamos explicando que estamos defendiendo y donde repartimos propaganda y explicamos pues reivindicaciones puntuales como la defensa del IPC o el tema del copago, o sea, aspectos concretos de nuestra plataforma y de nuestras reivindicaciones. También hemos participado en todas las concentraciones y manifestaciones que ha habido en Málaga. El primero de mayo, todas, o sea que participamos en todas. Y luego pues, hemos acudido a actos reivindicativos de las Kelly, de estudiantes, de bomberos, de taxistas, de feministas, de marea blanca. Y hemos acudido también a algunos desahucios. Y hemos participado activamente en la marcha que se dio en Madrid y en la de Sevilla que se hizo el 28 de febrero. Otra actividad ha sido la divulgación y formación en temas de seguridad social. Este tema lo, lo consideramos importante, pues porque tanto para nuestro conocimiento mayor y más profundo de lo que estamos defendiendo, que lo hemos centrado, en verdad, mucho en el actual sistema de pensiones, como para también divulgar nuestras reivindicaciones y por qué tenemos que luchar por conservarlo y qué cosas planteamos. Entonces, bueno, a lo largo de este año, pues se han organizado charlas como el Sistema General de la Seguridad Social, se ha explicado la brecha de género en el sistema público de pensiones, se habla de las reformas laborales, de la necesidad de su derogación y de su repercusión en las pensiones, también de la, todas las reformas legales que han ido empeorando el sistema público de la Seguridad Social y el Pacto de Toledo, que se, muchas veces pues, hablamos del Pacto de Toledo, pero no conocemos bien los detalles. Y luego pues, hemos hecho una, un, otra divulgativa ya en barrios con personas donde explicábamos pues, quiénes somos, qué queremos, qué reivindicamos, por qué, etc. Bueno, otro tema que nos ha ocupado ha sido la coordinación con pueblos de la provincia. Actualmente hay organizaciones en Antequera, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga y Estepona. Y también existen mm, dos pueblos, que es Álvaro y Pizarra, donde un grupo numeroso de pensionistas se concentra todos los lunes. La verdad es que con estos dos grupos tenemos contactos personales, pero no hemos logrado todavía pues, enganchar de manera más seria. Lo que sí habíamos hablado es eh, intenta a partir de septiembre, que empieza el nuevo curso, mm, convoca un encuentro a nivel provincial que nos ayude a reorganizar y a reforzar nuestro movimiento. Bueno, a nivel local nosotros participamos en la plataforma de no más precariedad. Entonces, en la plataforma de no más precariedad en Málaga está representado el sindicato de estudiantes, está representado la María Blanca, está representado eh, todos los colectivos que hay en lucha. Taxistas, eh, bomberos, todas las luchas que escucháis por aquí, que por aquí, por aquí, porque, los, porque es verdad que los taxistas. Pues en esa, en esa no precariedad están representados todos esos colectivos, que ha sido, yo creo, importante en Málaga que se logre la coordinación de esto, y ahí participamos activamente. Lleva, <coughs> perdón, <coughs> llevamos nuestras propuestas y a la vez, pues las compañeras que están ahí nos traen pues qué se ha decidido, qué lucha ahí, y decidimos cómo la apoyamos. La compañera, lleva ocho minutos. Ocho. Bueno, pues entonces acabo, ya está. Bueno, a esto. los ataques a las conquistas sociales no van a parar. En el último ha sido el recogido en el informe del Banco de España. El PSOE está muy comprometido con las políticas neoliberales y los cambios entre lo que dicen campaña y lo que hacen cuando, cuando están en el gobierno es muy frecuente. Así que, compañeras y compañeros, es tiempo de unidad, insistencia y resistencia. Un saludo. Si me, si me permitís un minuto, porque creo que a la le un poco la fecha. Nosotros empezamos cuando empezó Barcelona con No, nos, nos adherimos a, a, a esos compañeros, compañeras que están aquí, Marquita Monte, y fue cuando nació aquí los de Año Flauta. Es que ella ha dicho en el año 2013 y creo que la, la fecha había sabía un poco le corresponde al rincón de la victoria Toñi seguimos en el encuentro estatal de flautas en Málaga han venido desde todo Una la presencia tremenda un gran esfuerzo como es que llevan haciendo diariamente en cada una de sus ciudades hoy Aquí poniendo en común sus luchas para Hola. continuarlas. Eh, mm, nosotros tenemos eh, un grupo nuevo, una plataforma nueva. Eh, que, ¿sí? sí, perdón. Nosotros. Gracias. Bueno. Eh, lo primero, encantado y saludado Y lo primero, hacer un recuerdo a un compañero nuestro que hubiera estado encantado de estar aquí con nosotros, pero se ha operado de una cadera, de una prótesis de cadera y a cogido una impresión hospitalaria. Tota, que se le está alargando y desde aquí nuestro grupo quiere mandarle un saludo cariñoso porque es una persona maravillosa. Un luchador. Un cortega de estas personas que son unos monumentos y que es un honor estar bueno, ese es el primer recuerdo segundo, pedirle por favor a los representantes a los portavoces que están aquí actuando, que si me hicieran el favor de darme una copia he visto que también hay documentos que vienen en tablet les doy mi correo electrónico porque no han encargado hacia ser el acta de la asamblea, entonces algunos comunicados son tan amplios que yo creo que teniéndolos como lectura, y se repiten luego las ideas fundamentales, pues yo creo que podríamos hacer un resumen más fidedigno de lo que aquí se está diciendo. Así que si por favor mmm, tenéis la amabilidad de hacer eso, os lo agradeceríamos. mira nosotros eh, somos una plataforma muy joven, eh, que hemos nacido ahí en el rincón pero que pertenecemos y de hecho trabajamos conjuntamente ya que nosotros éramos ya flauta, desde los años de nacimiento de los ya flauta aquí en Málaga, y trabajamos conjuntamente con ellos, por dos razones. Uno, porque tenemos identidad y eh, de planteamiento, y segundo, porque necesitamos apoyo, dado que somos pocos. Eh, yo creía que lo que teníamos que expresar era un poquito qué es lo que hemos hecho en nuestra plataforma hasta ahora. Eh, y yo lo había resumido en unos puntos, que era uno nivel organizativo eh, y he puesto pues, esas cosas que se hacen cuando se está formando una plataforma de buscar nombres, elegir lobos, buscarse la pancarta, eh, buscarse los chalecos, buscar un sitio donde nos podemos juntar, que hay muchas dificultades porque parece que cuando vamos, por ejemplo, al hogar del jubilado nos dicen aquí no se habla de esto porque esto es de política y efectivamente, ah, vale. lo, sí, ah, no sé si lo ha pasado en vuestro sitio, sí, sí, sí, sí. y eh, tenemos esa cosa tan tonta porque puede ser que parezca que es imposible que ante estos objetivos tan extraordinarios que se han dicho, que han dicho aquí las plataformas, tengamos una infraestructura tan elemental como esa, es que se, eh, no se permita la participación, en las personas que tenemos, se debe crear más socios, somos socios de derecho. Bueno, entonces pasó esto y también nos hemos hecho una presentación pública apoyado por los colectivos de Vélez, por Yallo Flauta y la Asamblea de Pensionistas, porque trabajamos al unísono y luego he puesto otro punto que era qué nivel de activismo eh, hemos tenido nosotros ya con el objetivo de pensionistas de defensa de las pensiones públicas. Pues hemos participado en el proceso de estudio de las enmiendas para las normas de organización y funcionamiento de la tercera asamblea. Tomamos parte en las campañas propuestas por la coordinadora en concentración y manifestaciones con nuestros compañeros, los grupos de Málaga, gestionando las campañas sobre las pensiones públicas que hemos tenido que hacer en las elecciones generales y también en las municipales. En las elecciones generales solamente recibimos respuestas de PSOE. Eh, PSOE Podemos e Izquierda Unida y en, la, en las municipales hicimos eh, un debate en lo que nos respondieron todos los partidos, excepto, mira por dónde, qué mala suerte, los que han ganado las elecciones que eso quiere decir que los otros apoyaban todas las reivindicaciones que presentamos allí eh, de mayores, pues mira por dónde ahora eso. Bueno, ya veremos. Y eh, participamos en la campaña de acción cibernética eh, contra los PPP en el Parlamento Europeo, que habréis hecho todo, me imagino. Y participamos como eh, plataforma en el acto unitario que organizamos en el Rincón del 8 de marzo, en la que nuestra plataforma planteó eh, los aspectos relativos a pensiones, como son eh, medidas para eliminar la brecha de género, la brecha salarial y el papel, el cambio de mirada en el papel de cuidado eh, que luego tiene repercusiones en las pensiones y que tantas funestas consecuencias tiene eh, para la mujer. A nivel formativo, nosotros estamos también estudiando un poco y tengo aquí puesto que sí, hemos profundizado sí. y aclarado los puntos de la tabla reivindicativa que hemos hecho formación de redes sociales porque las personas mayores no estamos muy puestas en estas cosas, no somos nativos digitales Hemos elaborado dos PowerPoints sobre brecha salarial y brecha de género. La de brecha salarial la hicimos a instancia de la Comisión de la Mujer, de la coordinadora, y eso nos ha servido un poco para mm, eh, ponerlo con ayuda de esa estrategia de esa estrategia eh, que hemos elaborado. Eh, y a nivel de participación social, hemos, mm, mm, nos han acogido en un colegio público se llama Manuel Lazo Palacio, y entonces allí la directora pues, nos pide colaboración y entonces por ejemplo participamos en una campaña de educación vial con los niños, vamos, los recogemos en la bicicleta, lo llevamos a la escuela y luego lo sacamos de la escuela y lo otra a con su familia o nos dicen venir a colaborar el día del libro y entonces hacemos de maestros lectores y allí nos mandan a los niños y les leemos las cosas. Propuestas para el futuro todavía no es el momento, luego eh, por ejemplo en el caso nuestro hemos intervenido en Problema último sobre un desafío que estaba un poquito eh, candente, y ese es el enfoque que le hemos dado: qué es lo que hemos hecho y propuestas de futuro, porque si se hacen luego yo ya me callo. Por favor, me gustaría, si me hiciera el favor, de darnos los papeles. Gracias. al grupo de Yaya Flauta aquí en Málaga y tan agradecido de cómo, de cómo nos han tratado, de cómo han colaborado con la unidad. Aquí en Málaga, como ya muchos sabéis, tenemos el problema de que hay distintos grupos. Nosotros salimos de un grupo mayoritario que se hizo en Málaga y porque nosotros pensábamos que todo lo tenemos que hacer en común. Todo tiene que ser de una manera asamblearia. Aquí no puede haber unos más, más importantes, otros menos importantes. Porque todos y cada uno de nosotros somos importantes. Porque todos ponemos lo mejor de nosotros para que esta sociedad cambie. Nosotros salimos de ahí, nos llamamos precisamente eso, asamblea de pensionistas. Vimos la necesidad de unión entre todos nosotros y por eso nos acercamos a, a los yayos flautas, porque pensamos que eran quienes mejores, para adherirnos y trabajar juntos. Y realmente yo no puedo decir qué hemos hecho, qué no hemos hecho, porque lo hemos hecho todos juntos. Lo que ellos han hecho, lo hemos hecho juntos. Nosotros no, no, nos reunimos en un sitio diferente, un sitio muy emblemático para Málaga, como en la Casa Invisible, donde está todo un, un gran movimiento de esta la paz Está lo desahucio, está todo todas las plataformas importantes de movilizaciones de Málaga, allí está, y nosotros formamos parte de la Casa Invisible, que para nosotros es un honor. Pero es un honor también formar parte de este grupo maravilloso de gente luchadora que sois vosotros, los no, nuestros Yanni Muchas gracias aquí buenos días aparte de todo lo que se está diciendo de los puntos reivindicativos y todo eso yo me voy a seguir un poquito en la cuestión de la editorial de la cuestión de los diarios flautas porque sí que es verdad que en el proceso electoral en el proceso electoral y en el proceso que estamos teniendo dentro de Cataluña se ha vivido muy tensamente y los diarios flautas no estamos exentos de esas formas que se han salvado y ha habido un momento que dentro de, de los propios compañeros eh, han llevado al terreno de una contraposición por la falta de libertades que estamos teniendo en casa entonces nosotros no hemos querido profundizar en este momento, pero estos compañeros no hemos querido profundizar en ese tema porque creemos que eh, los diarios flautas, en este momento nos levantamos en la última asamblea Hemos hecho hace poco, una semana y pico, nos hemos dado un espacio hasta hasta lo que es el después de verano para seguir. Pero en la Asamblea se quedó una cosa Lo ya y aflata de esa Vamos a seguir para adelante, pase lo que pase. Porque somos los únicos que denunciamos las injusticias sociales y las leyes injustas que se Es un interés y por ahí no está. Y además, no vamos a perder de ninguna forma ser el hilo el hilo conductor para que las demás fuerzas políticas, sea sindicato directa, sea marea de pensionista y sea lo que sea, que seamos el hilo conductor donde podamos sentarnos todos conjuntamente para tratar todos todo esos temas. También hay que decir la verdad de que eh, en Cataluña, ya lo he dicho antes, hay una serie de cosas que a lo mejor dentro de, dentro de, de los compañeros de la IAOFATAN no, no, no lo tienen todo, ni ahí tiene discutido porque no les han tanto, en Cataluña estamos sufriendo una, una, una falta de libertad tremenda. Tremenda. Lo que no puedes decir por unas ideas que puedas tener es que te vean encarcelado. Porque mañana, y lo vamos a notar, si los yayos flautas seguimos para adelante y nos hacemos fuerza, nos van a hacer lo mismo se abre lo que le hago, porque estamos contra la justicia y por las libertades que hemos luchado, que han luchado nuestros padres, estamos luchando nosotros para nuestros miedos entonces vuelve identidad, de a identidad de esa forma, por eso digo que muchas veces eh, los yayo flatas teníamos que ser conscientes de que esa falta de libertades con todas las leyes que han elegido, ha habido un momento en este país que solamente aparecimos los yayo flatas para denunciar todo eso, era molado y por eso tenemos el hilo conductor con otras fuerzas políticas y con otros movimientos sociales también hay que decir una cosa que no se dice asumo todo lo que habéis dicho eh, compañeros pero hay una cosa que nadie lo está diciendo. Y a mí ha empezado a dolerme. ¿Sabes? Porque nosotros tenemos que ser el eco de lo que hemos hecho, de dónde venimos, lo que queremos y a dónde queremos llegar. Y hay una cosa muy importante. El 15M estaba ahí. Pero los diarios fratas salimos del 15M y somos el futuro activo que solamente hay en estos momentos. En todo el resto de España, el 15M es como la el resto de España. Este no, no, no, no. Y lo vamos a defender, porque tenemos la esencia y tenemos el valor para seguir luchando. Y como dicen los compañeros, aunque nos siguen de rodillas, nos levantaremos y los diarios flautas tenemos que ser ejemplo de todo eso. Y nada más, compañero, no sí, André que se está eh, pasa, transmitiendo por internet que si alguien tiene algún problema ¿Se puede, no, no, no, no, puede, puede transmitir? ¿tien? ¿tien? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si sí, sí. ¿Tablasa sí, sí, sí, sí. es que sí, sí. Francisco de casa Nada, que se entere quién somos Muy buenas aquí me has quitado la palabra perdona y es que estoy completamente de acuerdo que todos venimos del punto de Eso, eso y también pido un aplauso al 15M de Bueno, sobre el bloque este de sodio político en Terrassa hemos tenido debate intenso, porque, como ha apuntado un poco Joaquín, pues también hay mucha divergencia, pero al final, como, como mayores que somos, siempre llegamos a un acuerdo. No nos portamos como estos mediocres políticos que tenemos, que tenemos que hacer ecucucuparse. Nuestro escrito de hoy, eh, quizá la finalidad, hemos llegado lógicamente a un encuentro, quizá la forma es donde hemos topado, pero al final hemos conseguido. A, y voy a pasarle el escrito que hemos hecho, que se llama Nuevas libertades, nuestras libertades perdidas. En los últimos años, en todo el territorio español, estamos viendo, estamos viviendo una situación de franca represión, regresión democrática que consiste en la progresiva desaparición de la separación de los tres poderes, separación que es básica en los regímenes que se quieran considerar democráticos, incluida una ex excesiva politización en los altos tribunales. Y eso en la práctica se convierte tanto en, re en recortes, las libertades, como en derechos humanos junto a un, cons un constante incremento de posicionamiento de carácter totalitario o neopartista en todos los ámbitos sociales. Los yayoflautas, como ya siempre defenderemos y lucharemos por la paz, la libertad, la democracia y la justicia, quizás porque no cardemos de ella, en este orden prioritario para todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Y ya que estamos hablando de discriminación, por ejemplo en Barcelona, durante tres meses no partió, no zarpó a tirar Tamar el barco de Open Arms, que solo intentaba seguir prestando la más elemental ayuda humanitaria con los inmigrantes, que están en peligro continuamente de muerte en el Mediterráneo. Aún sigue. Mi gente, la ley mordaza que ya se ha comentado aquí anteriormente. Ha llevado ante los tribunales y a menudo ha terminado con condenas a raperos, tuiteros y otros como el Willy Toledo, Tamara Carrasco, todo por el simple hecho de haberse expresado de manera crítica con los poderes establecidos y así hasta varios cientos de personas encausadas, muchas de ellas ya condenadas sobre todo si son sindicalistas o activistas, no habría que mencionar, por ser muy conocido, las penas que se piden para una docena de líderes sociales y políticos catalanes que de manera totalmente injusta, creemos, ya llevan un año y medio de prisión preventiva, sin condena en contra. Actualmente se le está juzgando con el Tribunal Supremo de Madrid, tribunal compuesto por unos miembros de los que conocemos y cómo y por quién han sido nombrados, por lo que difícilmente se puede esperar una justicia imparcial y equitativa. Así se expresaba el catedrático sediano de Derecho Constitucional, el señor Pérez Royo. Decía, este juicio... No es un acto de justicia, sino un ejercicio vengativo de persecución contra unos opositores políticos. No se juzgan hechos, sino ideas, y se rompe esa idea que se nos había vendido que en democracia cualquier idea sea defendible por medio político y pacífico. Tenemos el peligro real de que, de seguir con su crecimiento, a no tardar muchos años, conquisten el poder los tres partidos marca, marcadamente de derecha, que exhiben tonalidades partistas y unos posicionamientos que ya creíamos estaban sobradamente superados en nuestra sociedad. Estos partidos destacan por marxista, son machistas, por estar al servicio más o menos encubiertos del IBEX 35 ...y son contrarios a las libertades y a la justicia social. Lo más triste es que una buena parte de la población española... ...da por bueno estos posicionamientos y los vota... ...sin darse cuenta de que entre sus víctimas... ...están las mismas personas de clase populares que lo han votado. Aquí lo yo añadiría... ...a lo mejor estoy equivocado, pero no hay que tener... ...no hay que temer a la represión del Estado sino al silencio del pueblo. Esto es muy muy lamentable. Por ello, nos alegramos de que en las últimas elecciones generales esos tres partidos no hayan podido sumar lo suficiente para poder gobernar. Pero no podemos ni debemos bajar la guardia. Pues estos tres partidos seguirán ahí y si llegan al poder, continuarán con su derivada hacia el to totalitarismo, incrementando los sufrimientos y problemas de la clase popular. Volverán a congelar las pensiones, seguirán recortando libertades, seguirán haciendo terrorismo social con el paro, que ni más ni menos es un terrorismo social. Y tampoco harán nada que para facilitar el diálogo y buscar soluciones al conflicto existente del gobierno español y una parte importante de la población catalana. Hasta aquí es lo que hemos escrito para vosotros, Creo que lo toman todo aquí, doña Roda de Terrasa. Gracias. Buenos días. Buenos días. No sé si se me oye porque tengo la voz un poco complicada. Bueno. Cuando hace siete años ya nos organizamos como Gallo Flautas, imitando lo que los compañeros de Barcelona estaban haciendo, no teníamos ni idea de lo positivo de esta decisión, de las repercusiones de nuestras acciones tendrían, ni sobre todo del duro camino que habíamos emprendido pues los enemigos a los que nos enfrentamos para defender nuestros derechos son fuertes y poderosos. Más tarde de ahí nació la idea de crear una organización que nos representara a los jubilados del Estado, de que no podíamos depender de un pacto de Toledo en el que firmaban cosas como la reforma del 2011, que degradaban nuestros derechos y encima la firmaban sindicatos que ni siquiera tienen sindicatos de jubilados y que han aceptado que la ley los prohíba. La coordinadora COESPE se formó y hoy en día es una realidad los mismos sindicatos del régimen que la combatieron desde dentro y fuera, hoy en día la aceptan aunque siguen sin dejarnos entrar en esa negociación en la que tanto se decide. Muchos de nuestros compañeros y compañeras, debido a su alta edad y las enfermedades propias de la misma, se quedaron por el camino, unas veces por fallecimiento, otras por la incapacidad para seguir las acciones continuas que desarrollamos. Hemos estado apoyando a todos los colectivos en sus justas reivindicaciones, si así nos lo han pedido, y a todos y a veces hasta los que no nos lo han pedido, el 15M, la paz, la sanidad, justicia, enseñanza, la lucha contra la violencia de género, emigrantes, etcétera, etcétera. El balance de nuestra lucha todavía no terminada ha tenido de positivo primero la concienciación de la sociedad sobre los intentos del liberalismo económico terminar con las pensiones públicas. Segundo, la revalorización de las pensiones durante dos años en el 1,6% en lugar del 0,25% que había impuesto el PP. Sin duda, esa exigencia que el PNV le impuso al PP para aprobarle los presupuestos no la hubieran hecho si los lunes al sol más tarde, ya con el gobierno del PSOE, después de la moción de censura, ese 1% pasó al IPC Real con la exigencia de Podemos e Izquierda Unida de que así fuera. Tenemos que, que agradecer el apoyo que hemos tenido en el tema de las pensiones por parte de esos dos partidos que presentaron una buena ley en las Cortes para solucionar el tema y que nos comunicaron antes de presentarla para pedirnos nuestro acuerdo. O no, sabemos que esa ley nunca se pasó a pleno vetada por Ciudadanos y PP en la mesa del Congreso. Por lo tanto, nunca se pudo discutir en pleno por la actuación en el Pacto de Toledo de ese partido que ha defendido nuestras reivindicaciones. Nos quedan muchos temas que no hemos conseguido. La ley mordaza, los desahucios, la ley de alquileres, la corrupción, el precio de la energía, la sanidad, listas de espera interminables, los recortes en educación, etcétera, etcétera. Sin contar con el tema de las pensiones, que no se legisla no, que no está resuelto. El año próximo volveremos al 0,25% de aumento salarial si no se legisla al respecto. Y sabemos que el PSOE no está por la labor de oponerse a los bancos que serían los grandes beneficiarios de la privatización de las pensiones. ¿Cómo vamos? Muy muy muy muy mal. Mal. Pero como soy la última... Es no, eres, no eres la última. El hecho de las pensiones hayan aumentado sí. al IPC durante dos años, que las pensiones mínimas hayan recibido un aumento del 3% y del que el salario mínimo interprofesional. Es <risa> que lo he puesto con siglas y me cuesta porque entre como haya subido a 900 euros coincidiendo con el gobierno del PSOE ha hecho pensar a la opinión pública que el problema está resuelto y sus frutos electoralmente han sido atribuidos al gobierno de Pedro Sánchez que ha recogido en las urnas los beneficios de este hecho somos apartidistas, pero no tontos. Y sabemos que de la política depende todo en una sociedad. Por lo tanto, analizamos situaciones y los temas de actualidad que afectan a nuestras vidas. Y pensamos que nada está resuelto. Tenemos pendientes los mismos temas que teníamos hace siete años cuando empezamos. Y tenemos que seguir con la defensa de nuestros intereses, por el bien de nuestros hijos y nuestros nietos. Gobierne quien gobierne, ese es nuestro lema. Por lo tanto no debemos desfallecer y seguir en la lucha. No tenemos más remedio porque además ahí está lo que se aprobó hace poco en el Parlamento Europeo sobre las pensiones privadas con los votos de la derecha y la excepción del PSUE ocho minutos vale pues lo último y lo más importante <risa> gobierne quién gobierne las pensiones se defienden y, y otra compañera me puesto sí, sí, sí pero yo pero, creo pero, que va a ir que iba a hablar André y la había dejado para por no, sí. eso era la última sí, pues, pero no va a habla, hablar André, va a hablar una compañera vale, que, vale. que se llama Alela. A... Eh. tú pues ser de Murcia dos minutos más yo no <risa> <risa> <risa> <risa> o sea, yo por ser de Murcia me lo noté no, pero no hola no. Vamos a ver, incidimos un poco en lo que, que le han hablado todos los compañeros. Un poco la radiografía de los frontas cuando nacimos y lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver, los frontas, nacimos con el espíritu luchador. Nacimos con la intención de plantar cara ante cualquier injusticia que pudiera o pueda cometerse. Los yayos nacen en Murcia el 23 de agosto del 2012 al calor de lo que ya habíamos hecho la habían hecho en otros lugares Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Entendimos desde el primer momento que nuestro modo de actuar era la desobediencia civil pacífica y así lo pusimos en práctica. Ocupamos varias veces las oficinas del INSS pidiendo la revalorización de las pensiones del año 2012. También ocupamos la Consejería de la Vivienda para reclamar la acción en pago para tantas y tantas personas que estaban siendo desahuciadas. Nos fuimos a la Consejería de Sanidad y la ocupamos para entregar unas firmas recogidas pidiendo la anulación del copago farmacéutico y la restitución de los más de 417 medicamentos retirados de la financiación de la seguridad social, algo que lastró y sigue lastrando la economía de muchos pensionistas puesto que muchos de nuestros hijos e hijas, e incluso algunos nietos y nietas, tenían trabajos muy precarios o simplemente, los tenían, o simplemente no los tenían. Ocupamos en diferentes días distintas oficinas del INEM. Hemos sido compañeros de viaje en multitud de ocasiones, de los compañeros de la PA. Junto con ellos, siempre hemos llorado, unas veces de rabia y frustración, por no haber conseguido nuestro objetivo y otras veces por lo contrario, por haber parado el desahucio. La situación actual es bastante confusa, social, económica, política... Todo apunta a que iremos a peor. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos volverán los recortes y mucha más precariedad. No debemos relajarnos. Debemos seguir en la calle, en las plazas, bueno, nosotros también hacemos los lunes al sol, como, como muchos de vosotros. Mm, bueno, con ma mayor o menor éxito. Eh, no, eh, tenemos que salir de nuevo a defender las pensiones públicas. No podemos consentir que haya gente sin casa y casas sin gente. Tenemos que apoyar a los jóvenes concienciados con el medio ambiente. Debemos aportar nuestro granito de arena para salvar el planeta. No podemos consentir que cada día haya en el Estado español un 23% de personas de más de 65 años que tienen que tomar la determinación de comer o medicarse. No podemos quedar inmunes ante la trágica situación de los refugiados ante el drama que cada día se da en el Mediterráneo. No podemos mirar para otro lado mientras la heroína del siglo XXI está destrozando a nuestros jóvenes, cada vez son más las casas de juego en nuestros barrios cerca de los institutos y así podríamos seguir y seguir por todo lo anteriormente relacionado pensamos que es de absoluta prioridad el concienciar a los más jóvenes por eso en Murcia los yayos llevamos un tiempo visitando la universidad y los institutos donde en horas lectivas compartimos con los estudiantes nuestras experiencias con sus inquietudes y expectativas Compañeras y compañeros, tenemos una gran tarea por hacer si es que queremos dejar una sociedad mejor, un mejor planeta a nuestras nietas y nietos. Tenemos muchos frentes abiertos, pero somos muy persistentes y ese espíritu combativo lo llevamos todos los que estamos aquí, en nuestro ADN. En nuestra mano está el que podamos aportar nuestro hombro y nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esa carpetita que tenéis vosotros, bueno, la portada la ha hecho el compañero Simón García, que estamos muy agradecidas. Y, la, y cuando volvemos está una pintura que, de nuestra compañera Miranda, que es, es pintora, y nos vale una cosita porque nosotros también tenemos ausencia y queremos esa ausencia reflejarla hoy. gracias por haber venido a esta, a esta hermosa ciudad para estar con nosotros hoy. Las personas que estamos aquí sabemos que es posible construir otras realidades. La mera existencia de yayas y asamblea es evidencia de esta posibilidad. Si no fuera posible construir otra realidad, ¿cómo explicar que grupos muy dispares de personas mayores, en muchos casos sin conocernos, sin pertenecer a los mismos grupos sociales, políticos, religiosos, quieren llevar adelante, y a veces con éxito, acciones difíciles, como las que nos unen en esta jornada? La respuesta a esta pregunta, aunque solo una parte, es que todas compartimos la misma meta, defender unas pensiones públicas dignas. Pero yo diría que son dos aspectos los que garantizan la supervivencia de nuestros grupos de yayas y de asambleas. El primero es el respeto y el cariño que existe entre nosotras y que nos permiten superar las diferencias que aparecen de vez en cuando. El segundo aspecto es que no nos encasillamos en nuestra propia lucha por las pensiones. Nos damos cuenta de la conexión entre pensiones, renta básica universal, salud, educación, vivienda, justicia laboral, igualdad en términos de género, y más, mucho más. Una parte de nuestro quehacer es confluir, estar en solidaridad con un gran río de grupos que fluye en la misma dirección que nosotros, que luchan por su propia justa lucha porque entendemos que es una sola lucha, luchando por otro mundo posible y por eso hay que decirlo, también recibimos la solidaridad de muchos otros grupos. Termino con las palabras de Pedro Casaldálega. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotras, aquí, en esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Gracias. Y de nuestro compañero Juan Parada, que nos Y ya para, para acabar, tenemos aquí los comunicados de grupos que no han podido estar: ya hay flautas de Lorca y ya hay flautas eh, La compañera Valero de Lorca y el comunicado de, de Valenciana. A los yayos ya, ya reunidos en Málaga desde Lorca, vuestros compa compañeros mandan nuestras, nuestra solidaridad y ánimo para seguir en la, en la justa lucha por la, por la defensa del sistema público de pensiones. Queremos que se acabe la discriminación social y económica que supone para los pensionistas mantener este sistema precario e injusto de retribución de pensiones. Debemos instar a los poderes públicos con nuestra lucha a brindar las pensiones en la Constitución. Pensamos que también es necesaria una colaboración con partidos políticos y organizaciones sindicales para que se unan a nuestra causa y los, au y los aumentos anuales nunca estén por debajo del IPC. En definitiva, que se nos convierta, que se nos convierta en una clase que no nos, no nos conviertan en una clase marginalmente social, marginada socialmente. Mucho ánimo y un abrazo solidario desde Lorca, desde donde queremos que se haga extensiva nuestro lema a todas las clases sociales. No votar a partidos políticos que no protejan las pensiones. Lorca, junio 2019. Y esta es la, el comunicado de Yayoflauta para emisión. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo afectuoso de la Flauta Valenciano. Por una serie de circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no podemos estar con todos vosotros en la concentración anual celebrada en Málaga, como nos hubiera gustado. Pero aunque no podemos estar en persona, deseamos que este encuentro resulte positivo, para continuar por el camino que hace años emprendimos en la lucha por conseguir unas pensiones justas, una sanidad pública y de calidad, sin recortes ni copagos, a lo que deberíamos completar exigiendo residencias públicas para la tercera edad. El tema de la emigración, el de la violencia machista, así como también, y muy importante, la lucha contra el cambio climático, exigiendo la desaparición de los plásticos que inundan los océanos y matan la vida de los que en ellos habitan, debe continuar con el mismo espíritu combativo que nos caracteriza. Los plásticos han desaparecido en muchos países de Europa. ¿Por qué no en el nuestro y sin mayor dilación? Seguro que este encuentro de flauta encontrará motivos suficientes para seguir el camino trazado hacia un mundo mejor y más solidario. Todos juntos lo conseguiremos. De hora, si alguien quiere decir algo que se le haya quedado en bueno, pero breve, porque yo pienso que antes de, de que empiece victoria corta, podemos ir al servicio, ¿no? O para no continuar aquí, salir un momentito. Entonces, pero todo, pero tiene que ser muy breve, porque si no no nos da tiempo, porque a la, a la una tenemos que empezar. ¿Es la pendiente? Sí, ¿alguien se quiere levantar para ir a la SEO o algo? Vamos a hacerlo deprisa y nos tenemos que dar por lo menos 10 minutos antes de que la por historia, porque tiene que, que salir de aquí. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Alguien quiere ir, ¿Sí? pero que como sí, sí. me levantado más, ha levantado... No, no, no, no, no, no. Compañeros, miren, nosotros a veces a algún extranjero nos ha parado preguntando quién sois, qué hacéis. Y entonces una compañera nuestra, que es inglesa. De, de inglés. Eh, hemos hecho la traducción de, del proyecto ¿Quiénes somos? Espera, que no eh, somos un colectivo de personas maduras dispuestas a defender las libertades y los derechos colectivos a los que no podemos ni queremos renunciar nacimos de la semilla del 15M para defender no solo nuestros derechos sino también el futuro de nuestros hijos y nietos Defendemos los servicios públicos frente a los que quieren apropiarse en beneficio propio. Independientes de cualquier organización política, sindical o religiosa, apostamos por un trabajo colectivo incluyente en busca de la justicia social y la libertad de los seres humanos. Somos críticos con este modelo de sistema socioeconómico que en su búsqueda de beneficio nos convierte en mercancía y explota los recursos limitados del planeta. De esta conciencia crítica, aspiramos a contribuir en la construcción de un mundo mejor, denunciando las injusticias con métodos no violentos, buscando alternativas hacia una sociedad más justa y respetuosa con el bien del ambiente. Te invitamos a conocer y luchar por nuestros derechos para dejar un mundo mejor a las generaciones futuras. Está traducido al inglés, los que quieran copia, pues se la facilitaremos. ...y llevar unos pocos para ir repartiendo... Otra, otro, ...otro tema es... ...cuando se ha hablado del, del Open Arms... ...el Open Arms está en el puerto de Burriana... ...al lado de Castellón... ...y hay otro barco que se llama... Alan Kurdi, alemán... ...que también es de salvamento... Están en ...el Open Arms está para revisión del casco... ...porque le, le hacen la puñeta... ...y tiene que pasar todas las revisiones... ...el Alan Kurdi está en reparaciones... Tiene avería en el motor y yo personalmente colaboré en un batial de, de, de, de, de salvavidas para limpiarlos y tenerlos almacenados porque están haciendo soldadura y cosas y son infamables. Estamos intentando eh, con una organización que hay de que ayuda a los barcos allí en Burriana para colaborar con ellos. Y ofrecerles la logística que nosotros podemos dar, la ayuda y logística que nos da. Y esperamos también el día que haya que difundir noticias algo, vuestra colaboración. Ya estoy. Tenemos que un de no podemos entender. La compañera de Pensionistas va a decir una poesía. Y lo que no me lleva. Un momento, perdón, un momento. Tenemos que darnos diez minutos por antes tiempo, de que entre ¿pues a... la historia. Tenemos que estar todos aquí por respeto por se... a ella, por 딱wide. respeto por a ella tenemos que estar todos aquí. Pero ya hemos hablado todo ya. Y porque no. Pues sí, sí, ahora sí, sí, está. Tiempo, ¿Sí? Saber, para... no a a ver, nos S tenemos que dar. Sí, no que los compañeros. y querías que una aportación a esta una poesía que llevo en el corazón, es, es mía, y la tengo titulada, y la tengo para que se cumpla por la República, una poesía de la República, y dice así. República querida, quisiera verte, llena de trunfo y gloria para quererte. La voz del pueblo humilde, hoy te proclama, de amarillo, rojo y morado, hoy se enganaron. Cuánta sangre por ti se regaría, hombres, niños y mujeres, por ti morían pero no creas que aquello fue todo en vano, el pueblo a la justicia de lo pasado, media España fue aplastada, la otra media resurgía con sus conciencias manchadas, pero la semilla emana y voces fraternizadas con gargantas desgarradas gritarán emocionadas, España mañana será republicana. manifiesto nos ajusta mucho a lo que es, pero le daré el completo. Sí, sí. Porque lo otro, como yo he ido rachando, si sí. sí, tú se lo pasas a ella, pero eso es se puede ver más bien a ella. Por favor, un no Buenos días, compañeros. Yo represento a Yayos Flota, Valencia, soy Julián, y quisiera hacer una nota muy aclaratoria, porque aquí se acaba de leer un comunicado que dice Yayos Flotes Valencianos. Quiero que tengáis todos una cosa muy en cuenta. Yayo Frontes Valencia solo existe uno, que somos nosotros. Yayo Frontes Valencians es un grupo que hicieron una decisión, se fueron de nosotros y en vez de formar otra cosa, les fue muy fácil decir Yayo Frontes Valencians. Esta gente eh, lo único que hace es tratar de no quisiera decir la palabra que es, o sea, deshacerse de lo que hacemos nosotros. ¿Cómo que no es justo? Eso es derecho. ¿Cómo que no es? la propuesta? No, que no. Vicente, Vicente, Juan, por favor. Juan, ¿Por, no? por, por, por favor, te lo digo. No, señor, el señor. El señor. El señor, el señor. ¿Eh? ¿Lo ¿Qué? Vamos a ver, lo que no se Lo que no pero, se puede permitir es que haya una edición de gente que está al servicio no. de un partido político que esté tratando de romper. Aquí y en todas partes. Aquí y en todas partes. A ver, compañeras y compañeros, por favor. A ver, sentado, por favor. favor. Sentado, por, por, por favor. Ya salió el follón. Ya salió lo que no se tenía que haber ligado. Bueno, no me acuerdo bastante. No, no, no. No, no, no. No, mi centro, porque Valencia tiene todo el mismo derecho que de la gente. No sé, señor, que se vencida. Que se vencida. No, lo diga. Por favor, por favor, por favor, por favor, no nos gustaría que nos den, por favor, compañeras y compañeras, no nos gustaría que nos den, eso hay que resolverlo luego, ahora no, ahora no estamos en este tiempo, ahora viene este la compañera Victoria todo mundo, y ya no podemos dar más tiempo, porque un momentito para ir al servicio y tenemos que tener un respeto para la compañera que viene de Galicia y no podemos empezar a pasar, así que vamos por terminado y luego como a como tener la hora de la comida que tenemos un tiempo, podemos hablar todo lo que queramos y reflejar todo lo que queramos. Y muchísimas gracias a todas y a todos y luego tenemos ocasión que agradecer a compañeros todo lo que queramos. Gracias compañeros, Bueno, pues aquí ha acabado esta primera parte del encuentro estatal de, de Yayoflautas. Flautas. Eh, aquí, como podemos comprobar, todo, como en cada gran familia, hay sus conflictos, sus problemas, eso sí, hay que reconocer que más de ocho años de. ...de Yayoflautas, o casi ocho años de Yayoflautas... ...que se hayan extendido por todo el territorio estatal... ...con una lucha diaria en las calles... ...en tiempos tan difíciles como... ...los últimos años, tiene un mérito impresionante... ...y bueno, y sin temor al conflicto... ...ni a solucionarlo. Enseguida vamos a conectar con la ponencia de Victoria Porta, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en otra retransmisión, así que un tiempo para descansar y enseguida conectamos de nuevo, hasta ahora, desde Málaga, en, la, en, la, en el encuentro estatal ni de dios flautas.